plata reconoce los grandes avances que realizó Bolivia en materia económica y social. En el conversatorio llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz, logros y materias primas en la modernización económica de Bolivia y Uruguay, donde participaron el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Luis Arce Catacora, el titular de Economía Boliviano resaltó la implementación del modelo económico social comunitario productivo, que permitió al país recuperar los recursos naturales, redistribuir los excedentes en beneficios de la población a través de los bonos sociales, lo que permitió reducir los índices de pobreza en el país. Así vemos Bolivia nosotros en, en mediano plazo, eh, tenemos condiciones para poder eh, generar, hay un perfil de país que estamos construyendo, sabemos los bolivianos por fin a dónde vamos, qué queremos y eso aunado a este espíritu integrador creo que se constituye la llave para poder resolver los problemas, no solamente nuestros, sino también de nuestros países vecinos. Por su parte, el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, resaltó los logros alcanzados por Bolivia, siendo hoy por hoy la economía referente de la región, pues por tercer año consecutivo ocupará el primer lugar en crecimiento económico. Visualizamos que ha logrado generar un marco de estabilidad macroeconómica, que ha logrado generar una plataforma para navegar e incluso... Un poco de manera tampoco envidiable poder actuar de manera contracíclica en estos momentos de mayores dificultades a nivel global